Tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emanuel. En fechas como estas me da mucha nostalgia Eso recuerdo que cargo desde mi infancia A veces quisiera retroceder el tiempo Para volver a vivir esos bellos momentos yeah. Con mi familia y con mis amigos Apreciando el tiempo que estamos reunidos yeah. Para estar juntos en Navidad Una noche buena de felicidad sí. ¿Ah? Hay mucha gente yeah. que desperdicia este tiempo de repente uh -huh. A no estar con su familia en el ambiente Que prefieren embriagarse y estar ausente no puede ser. Bien, cada quien es dueño de yeah. sus acciones Pero esto lo he dicho para que reflexione sí. Para estar juntos en Navidad Una noche buena de felicidad Amor, unión con todo el corazón Efra Haddad Mike Silva Y llegamos pues Feliz Navidad y próspero año nuevo Porque en estos momentos no hay nada mejor que estar en familia Bendiciones